Muy buenas noches familia, esperamos que haya tenido un excelente día preparado para este maravilloso fin de semana. Les saluda Yanira Blanco, bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy viernes 4 de noviembre, preparados para celebrar los sorteos del Wild Ball Pega 2, Pega 3, Pega 4 Multiplicador, Loto Cash y Dobles de Bancha que serán certificados por nuestra auditora. Isarel Román de la firma Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de lotería electrónica que está con nosotros aquí en nuestro estudio. Bueno, ya usted se enteró de la cifra billonaria que está mañana en el Powerball Familia 1000 ...600 millones de dólares... ...impresionante... ...una cifra histórica... ...de la cual usted va a poder ser protagonista... ...pero tiene que jugar... ...realice mañana esa jugada temprano... ...si no lo ha hecho todavía... ...para que evite las filas... ...de hecho no olvide que ya mismito esta noche... en Loto Cash... ...610 mil dólares... ...que pueden ser tuyos... ...sin anualidades... ...al igual que la doble revancha que subió... ...a 250 mil dólares... Óyeme, si usted tiene un teléfono inteligente, tiene que bajar nuestra aplicación de lotería electrónica. No, deje que le cuenten. Sea siempre usted el que esté adelante con nuestra aplicación de lotería electrónica. Y además raspa tu suerte con los instantáneos donde puedes ganar al momento. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida? Wild y cambia tu jugada con Wild Ball la nueva forma de jugar pega 2, pega 3 y pega 4, si fallaste tu jugada por un número con este bolo adicional tendrás otra oportunidad de pegarte cuando juegues pega 2, pega 3 y pega 4 pídelo con Wild Ball Puerto Rico está loco con el Wild Ball ya son muchos los ganadores que han utilizado mire, ese bolo que le da la oportunidad de convertir tu jugada en una jugada ganadora Pide tu jugada adicional del Wild Ball para que tengan más oportunidad de ganar, precisamente pasamos familia con el Wild Ball de esta noche. Adelante, mucha suerte. Primer número del Wild Ball es el número 3. El Wild Ball es el número 3. Pasamos al pegados de esta noche. Mucha suerte. Adelante. Primer número del pegados. Número 1. Uno, siguiente número. Número 6, número 6. Número ganador del Pega 2 en la noche de hoy es el 1, 6, 16. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta noche. Adelante. Primer número del Pega 3. Número 7. 7, siguiente número. Es el número 1. Número 1, último número, es el número 1, número 1, número ganador del Pega 3 en la noche de hoy. Es el 711711. Pasamos al Pega 4, ¿usted les fascina el Pega 4? Mucha suerte, adelante. Primer número del Pega 4 es el número 8. 8 Siguiente número Número 0 Pero siguiente número del Pega 4 esta noche Familia número 1 1 Último número Es el número 1 Es el número 1 Número ganador del Pega 4 en la noche de hoy Es el 1 1 80 11 Ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta cinco veces los premios menores. Mucha suerte. Adelante. Vamos a ver cuál es el multiplicador. En la noche de hoy y es el número 3. Es el número 3. Pasamos al sorteo del loto cash. Mucha suerte. Adelante. Esta oportunidad de ganar que te brinda lotería Electrónica con Loto Cash. Primer número el Loto. 31. 31. Segundo número. 26. 26. Tercer número. 16. 16. Cuarto número. 13. 13. Quinto número. 35. 35. Pasamos al Bolo Cash de Loto. El número 4. Es el número 4. Números ganadores en Loto Cash esta noche son 31, 26, 16, 13, 35 y Bolo Cash número 4. Finalizamos familia con la doble revancha. Mucha suerte. Adelante. Esta segunda oportunidad de ganar Que te brinda lotería electrónica Con doble revancha Primer número en revancha Número 31 31, segundo número 15 15, tercer número 26 26, cuarto número 7 7 Quinto número, 28, 28. Pasamos al Bolocash de revancha. Y es el número 8. Así es, número 8. Números ganadores en doble revancha esta noche son.